Hola, qué tal queridos amigos, cordial saludo, feliz domingo para todos. Qué alegría de encontrarnos en este espacio para la oración e iniciar nuestro día dándole gracias a Dios. En este domingo, mis queridos hermanos, pongámonos en la presencia de Dios. Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por este día maravilloso que pones en nuestras manos. Gracias, Señor, por el don de nuestra familia, por el don de nuestro trabajo, por el don de la fe. Gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, San Lucas, capítulo 17, versículos 5 al 10. Un día los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él les dijo, si la fe que tuvieran fuera tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arrancara de raíz y se plantara en el mar y él les obedecería. Y añadió, Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelva del campo, seguramente no le dirá, por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá, prepárame la comida y sírveme. Cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo. tú. ¿Acaso da gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes, después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan, no somos más que servidores sin mérito alguno, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos el Señor, hoy trae una plegaria. Esos discípulos que le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús responde, invitándonos a hacer lo que tenemos que hacer. La fe es fruto de la misión cumplida. Hagamos cada día lo que tenemos que hacer. Oremos buenos empleados, buenos esposos, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Cumplamos nuestro deber, lo demás vendrá por añadidura. El Señor sea nuestra fortaleza. Recuerde hoy celebrar la Santa Misa en su parroquia, reunirnos en torno a nuestra comunidad cristiana, escuchar la palabra y recibir el alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Feliz domingo para todos. Un abrazo.